Piden que me quede y otros piden que me vaya ya tengo dilemas Si vivir lo que me piden o ganármela La tempestad me abruma, mucho más me abruma el mundo Estoy en calma con mi llanto, más que el canto más profundo En lo profundo escribo cartas que no tienen lado de mientras vos lo ves que me hundo en esas redes Se me hicieron recurrentes hoy Mis ganas de pegarla y aunque no sé distinguirlas Con la forma de vivirlo pero sé que detenerlo perderlo Y aunque cueste defenderlo van a tener que matarme No puedo evitar pensar que yo me lo merezco Tengo adentro en mi interior la flor que crece a cada intento Intento ser mejor aunque caiga en el cemento Pero ya me levanté de situaciones más complejas Préstame tu oreja que te cuento mis problemas Préstame tu atención, estoy montando un show ahora Mi cora no se queja cuando invento estas lágrimas me ahogan, tomé una decisión, pero no fue la correcta defender a mi obsesión Y hacerle frente a esto, pinta la razón, y aunque a veces se equivoca Prefiero perder la vida que tratar de ser perfecto, a ver si ayuda con un poco de silencio Que Estoy buscando la calma entre medio de este caos, necesito estar feroz para poder escucharme Porque los que van a amarme van a hacerlo por mis letras Sale hablar de más, cuando espero a los demás, pero no quiero más De lo que recibo, y no acusen recibo, que yo escribo lo que sale Hacen juicios como en salen aunque no hago brujería Veo mucha porquería con relleno y melodía, pero más me gustaría la placa roja de Sale. Y ahora me siento respaldado, más respaldado que antes Salí mil veces pensando en estupideces de mí mismo Vi el abismo y no me animé a tirarme Estaba tan alto como mi miedo a morirme Estoy en problemas Unos piden que me quede y otros piden que me vaya Tengo un dilema si vivir lo que me piden o no ganarme la medalla Tengo problemas Unos piden que me quede y otros piden que me vaya Es un dilema que me